Bien, en este último vídeo sobre el tema de memoria virtual, pues tenemos que darnos cuenta de un pequeño problema. Hasta ahora hemos indicado que la memoria virtual funcionaba porque para cada proceso, es decir, para cada programa activo que se está ejecutando, había un fichero llamado tabla de páginas, una estructura de datos que está cargada en memoria. De tal manera que para poder hacer esta traducción de la dirección virtual a la dirección física... Hay que pasar primero por la memoria, la memoria principal, para buscar la tabla de páginas, para hacer la traducción, para una vez hecha esta traducción, suponiendo el caso de acierto, pasar de nuevo por la memoria principal a leer el dato que estábamos buscando. Por lo tanto, todo esto parece un círculo que hemos inventado, un rodeo enorme, que al final nos obliga a ir dos veces en vez de una por cada acceso a memoria, con lo cual eh, podéis pensar que el rendimiento pues, va a ser bastante reducido. Entonces, hay que inventarse una técnica para intentar minimizar este, este esfuerzo adicional que supone leer la memoria de. Perdón, la, la tabla de páginas. Y eso es lo que se llama la memoria TLB. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener pues, una pequeña memoria caché llamada. TLB por sus siglas en inglés Translation Lookaside Buffer, algo así como buffer de traducción de direcciones, que básicamente es una memoria caché, vale, específica solamente para albergar o almacenar la tabla de páginas, trocitos de la tabla de páginas, vale, eh, de tal manera que eh, cuando el procesador busca un, o publica una cierta dirección virtual lo primero que vamos a hacer es buscar en la memoria caché, por tanto es muy rápida, a ver si en esta memoria TLB tenemos el trocito de la tabla de páginas que nos interesa, que es aquel que nos va a permitir hacer la traducción hacia la dirección física. Si eso es así, entonces tendremos ya directamente la dirección eh, física completa porque eh, esta TLB tendrá la traducción de dirección virtual a física. Por lo tanto nos habremos ahorrado el acceso a memoria principal. ¿vale? Y directamente habrá un único acceso, el acceso al dato que nos interesa. Pero claro, puede pasar otra cosa. Puede ocurrir que al buscar el dato en la memoria TLB resulta que no hayamos utilizado recientemente la tabla de páginas en esa dirección particular y por lo tanto no la tengamos cargada en la memoria TLB. Eso sería un fallo de TLB. Bueno, eso tampoco es un drama. Simplemente significa que la memoria TLB no tiene la tabla de páginas cargada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ir a la tabla de páginas que está en la memoria. Por lo tanto, en ese caso ya realizaremos la traducción de dirección física a dirección virtual. Y puede ocurrir otra vez que o bien tengamos acierto de página porque la página esté en un marco o bien que sea un fallo y entonces estará en el disco duro ¿vale? pero en cualquier caso la memoria de tv qué ventajas tiene primero se construye con la tecnología de la memoria caché por lo tanto eh, memoria de tipo ram estático que es muy rápida también es muy pequeña ¿vale? y eh, nos permite eh, reducir en uno el número de accesos a la memoria simplemente porque no hay que ir obligatoriamente a buscar la tabla de páginas a la memoria principal. Entonces funciona como una cachet. ¿Qué datos tiene esta TLD? ¿Qué entradas tiene? Pues cuando se publica la dirección virtual por parte del procesador, sacamos realmente el número de página virtual. Recordad que esto es la parte superior de la dirección virtual. De tal manera que esa, este número de página virtual, el número de página virtual, se descompone pues de manera equivalente a lo que hacíamos en el tema de caché. Se descompone en una etiqueta y en una serie de campos. ¿vale? De tal manera que normalmente esta TLB se suele hacer totalmente asociativa y con poquitas, eh, poquitos bloques y con, y con una política de reemplazo LRU, el menos reciente. Con lo cual, de ahí sacaríamos. El, la etiqueta, el desplazamiento de palabras, el desplazamiento de byte correspondiente. De tal manera, que si la etiqueta que se deduce de nuestro número de página virtual está albergada, está ubicada, almacenada en la TLB, entonces tendremos un acierto de TLB. ¿Y qué nos dará a continuación en esa misma línea de TLB? Pues nos da, estar ahí albergado, es el número de página físico, ¿vale? que realmente es lo que tendría la tabla de página. También podría haber eh, un bit de referencia, un bit de, de validez para saber que los datos son válidos y un bit de suciedad en el caso de que estemos usando la política de write back, es decir, se escribe en la TLB en vez de escribir en la memoria, eh, perdón, en la tabla de páginas y eso sería la, el tamaño completo de todo lo que hay en una determinada posición de la TLB. Aquí tenemos un, un pequeño esquema. Tenemos aquí... El número de página virtual, ¿vale? Hemos eliminado la parte del desplazamiento de páginas. Aquí sería solamente la parte más significativa de la dirección virtual. Esto es nuestra memoria TLB, esto es nuestra memoria, eh, perdón, nuestra tabla de páginas y esta es la memoria física, la memoria RAM y el disco duro. De tal manera que con el número de página virtual, ¿vale? Al hacer esta descomposición de en campos pues se busca a ver si hay alguna etiqueta de la TLB que coincida con esta, este número de página virtual. ¿vale? Suponiendo que el, haya coincidencia de etiquetas, el vídeo de validez va a ser 1, por ejemplo, habrá coincidencia de etiquetas y lo que hay en esa posición de la TLB es directamente el número de página física. Le pegamos el desplazamiento de página y habremos eh, creado, o habremos traducido directamente. En la dirección eh, física, con lo cual podremos ir exactamente a esta posición de memoria o a esta o a esta o a la que corresponda. vale ¿Qué pasa si no hay conciencia de etiquetas de ninguna de las etiquetas posibles o porque el vídeo de validez sea cero? Entonces es un fallo de TLD. Entonces al tener fallo de TLD pues tenemos que ir al, al truco de siempre, ir a la tabla de páginas. Entonces recordar que el número de página virtual lo que hay que hacer es buscar la entrada de la tabla de páginas que tiene precisamente ese índice, ese valor. Y entonces aquí ya es como la tabla de páginas hasta ahora. Habría que ver el bit de validez sea 1, lo cual indica que esa página está cargada a la memoria física y el número de, de página, ¿vale? Sería, el número de marco, perdón, sería este. Nos lleva pues a este o al que corresponda. Y si fuera un 0, pues sería hacia el disco duro. Bueno, entonces ya para acabar este tema, aquí vemos la, una transparencia la más completa posible, donde tenemos a la vez memoria TLD, memoria virtual y memoria caché, superpuesto todo ellos a la memoria principal y al disco duro. Entonces vamos a, a ver todos los casos. El procesador publica, pues al ejecutar una cierta eh, instrucción, el w, w, la que sea, publica una dirección virtual. De esa dirección virtual se extrae la etiqueta, ¿vale? La etiqueta de TLB. Entonces en la TLB se busca a ver si hay coincidencia de etiquetas. Supongamos el caso perfecto, ¿no? De que sí hay coincidencia de etiquetas. Entonces esto es un acierto de TLB. Y la propia TLB nos da el número de marco, que es la parte que nos falta para construir la dirección física. El número de marco y concatenado con el desplazamiento de la página nos da la dirección física. Entonces ya hemos solventado la parte de memoria virtual, ahora habrá que ir a memoria caché. Entonces de la dirección física se extrae la etiqueta correspondiente según el tipo de caché y se busca dentro de la caché. Supongamos que hay coincidencia de etiquetas, tendríamos un acierto de caché y ya tendremos directamente el dato que nos interesaba. Vamos a empezar ahora a meter algunos fallos. Supongamos que tenemos la dirección virtual. Y ahora, al extraer la etiqueta de TLB, resulta que la TLB no tiene esta etiqueta. Entonces, es un fallo de TLB. Todavía no es un problema. Simplemente no tenemos eh, ese trocito de tabla de página cargado en TLB. Entonces, lo que hacemos es, extraemos de la dirección virtual el número de página virtual, la parte superior de la dirección, y vamos a la tabla de páginas. Suponiendo ahora que eh, el bit de validez que corresponde a esta entrada, Está activado, entonces es un acierto de página. Al ser un acierto de página, la tabla de páginas nos da el número de marco y ya tendríamos la dirección física. Ya continuaríamos hacia la caché. ¿Vale? Además de tener el acierto de página, que nos da el número de marco, aprovechamos para actualizar la memoria TLB, porque la TLB, os recuerdo, que es una memoria caché que almacena los últimos accesos a la tabla de páginas. Por lo tanto, como he accedido a la tabla de páginas, pues habrá que eh, actualizar también la TLB. ¿vale? El siguiente caso es suponer que yo voy a la tabla de páginas y el bit de validez es cero. Esto indica que esta página no está en la memoria física, sino que está en el disco duro. Entonces, esto es un fallo de página. Con lo cual, habrá que ir a buscar esa página al disco duro. Una vez que esta página se ha leído en el disco duro, pues por un lado hay que llevar la hay que llevar esta página a la memoria principal, a un determinado marco que esté libre, ¿vale? Esto nos obliga por un lado a actualizar la tabla de páginas para marcar que esta página sí está ahora en la memoria física y también hay que actualizar la memoria TLB porque acabamos de actualizar la tabla de páginas. Por otro lado, una vez que hemos dicho que tenemos este marco y lo hemos llevado a la memoria principal, también habrá que actualizar la memoria caché, porque al fin y al cabo la memoria caché también almacena los últimos accesos de la memoria principal. ¿vale? Y al haber leído toda una página completa, ya puedo extraer solamente el dato que me interesa. Por lo tanto, ya he cubierto, digamos, toda la parte izquierda de, de la gráfica, ¿no? el diagrama. Entonces, lo que nos queda de ver aquí ya es la caché. Hemos dicho que si yo busco a través de la etiqueta busco en la caché y hay coincidencia de etiquetas pues será un acierto pero si no hay coincidencia de etiquetas será un fallo entonces habrá que ir a la memoria principal a leer un bloque y llevarlo a la caché a la posición que corresponda esto me implica actualizar la caché y por otro lado ya que he leído un bloque completo en la memoria principal pues ya tendría el dato que me interesa bien ya es aquí el tema de la memoria virtual, espero que os haya gustado, gracias por atención